Hola gustonáticos, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se estén cuidando bastante. El día de hoy me encuentro desde un monumento emblemático de mi bella ciudad, el Bolívar Desnudo, realizado por el maestro Rodrigo Arenas Betancur. Y a continuación, ustedes van a escuchar un bello pasillo del maestro Jorge Humberto La titulado Debes saber. Mente, te busca en la frisa y en la mirada del que va deprisa, en ese llanto que entra sin llamar, en esos brazos que invitan al fuego que por hallarte me entregaba y luego solo el silencio de un fracaso más mire en el fondo de mi poesía y en el afán que viene con los días en mis angustias también en mi paz pero fue así cuando muy levemente sentí tus pasos y precisamente fue cuando mi guitarra comenzó a cantar y Inútilmente te busqué en la brisa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 Puse en mi hombro a descansar caminos, vanos intentos de encontrar tu abrigo, esos que huyeron al alba a llegar. Pero fue así, cuando muy levemente sentí tus pasos y precisamente. Fue cuando mi guitarra comenzó a cantar Pero fue así cuando muy levemente Sentí tus pasos y precisamente Fue cuando mi guitarra comenzó a cantar.